Hola, hola, Hoy hoy vamos a nuevas nuevas cosas. A ver, a ver, mira mi casita, mi laguito, mira que yo tengo armadura y espada de diamante, un escudo. Wow, soy impresionante, nadie puede conmigo. Bueno, chicos, vamos a ir a buscar qué coño hay por ahí. A ver, a ver, a ver si esto carga porque va como el culo. Uy, aquí está mi huertito de cactus. Está un poco incompleto, chicos, pero tranquilidad, esto va con tiempo, vale, aquí poner más trigo, vale, pero claro, yo creo eh, el trigo tarda mil años en crecer, así que vamos a poner las cosas fáciles con polvo de hueso y arreando que gerundio, a ver, vamos a coger el trigo para ir a buscar animales, chicos, necesitamos carne para alimentarnos, a ver qué es esto, vale, plantamos trigo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, esto va como culo o se acabaron, uh chicos, paciencia vale, vamos a poner aquí las vallitas para que puedan eh, estar las ovejitas o lo que sea que vayamos a coger, vale, se le acabo las vallas, bueno ya ya haremos ya acabaremos esto, no pasa nada, Ah, hostia, tenía el repuesto, muy bien. Vamos a hacer así. Un poquito por acá. Un poquito por allá. En pan, toma la casita. O oh, de mis dotes de construcción. Gigantes, porque no queremos que estén apretaditas. Ah, me gusta, yo soy muy amable, muy generosa para esto, ¿eh? Unas dimensiones extraordinarias. A ver, a ver. Otro por aquí, otro por aquí. Esto es muy fácil, chicos. Yo en nada voy a ir a por el dragón y ya está. Y aquí la serie se ha, te se ha terminado porque veo que no hay mucho apoyo, así que yo necesito apoyo, chicos. Si no hay apoyo, apoyo. <ríe> pues no, no resucito. No <ríe> ¿vale? Ok, vamos a por... no sé, ahora voy a ver. Vale, voy a la casa. <ríe> vale, voy a buscar. No sé qué voy a buscar, esperaros un poquito, a ver si carga esto, porque vale, no, no veo una virgen. A ver qué estoy buscando, qué estoy buscando, hostia. Pues no sé qué estoy buscando. Esperaros un momento. Ahí está, eh, espera que es muerta. dificultades técnicas, chicos, no, pasa nada. no Vale, le voy a buscar puertas para hacer bien la casita de la cabra o lo que sea que vaya a coger. A ver una por aquí, dos por aquí, muy bien, ya con esto es suficiente. Jope, esto está, está tan despejado, chicos. ¿Os habéis fijado que todo está plano? Madre mía, me he tirado aquí unas horas. Qué bueno, mitas las horas que me he quedado aquí. Pero bueno, valió la pena, ¿eh, chicos? A ver, a ver si llego ya a este sitio, porque madre mía, está viejísimos. No sé dónde estoy yendo, pero bueno, vamos. A ver por aquí. <risa> las, las uh, ovejitas o las cabras o lo que sea en minecraft vale chicos vamos a traerlas a su casita hola britas ven vengan vengan aquí por favor eh. vamos a tener unos días muy bonitos Los voy a alimentar están atrás? Sí, ahí está. muy bien muy bien vamos entrar vamos ni ven ni va eh uno por una muy bien a mí me gusta un poco de la puerta, os doy para que reproduzcáis, me dais más comida. Ay, qué bonita. Vale, pues ahora os voy a encerrar, cabronas. Ala. <risa> Muy <risa> <Bueno, risa> bien. Alá. que viváis buena vida, eh. ¿Os habéis fijado que no hay nadie? Pero nadie, chicos. Ositos, que me he quedado aquí horas haciendo esto. Me he cansado mucho. O sea, espero que os haya gustado. Que dejáis el buen like y que comentéis unas bonitas palabras para que yo siga con esto. Vale, gracias. Muchos besitos, ositos. Chao, <risa> mi abuelo. Yo creo que ya está, ¿no, Sofía? <risa> <risa> es el mejor venido del mundo. <risa>